Eh, encapuchados, eh, incursionaron en su territorio y estamos a punto de presenciar nuevamente algo anunciado, como fue esto del 22 de diciembre de 97. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Una... Hola, padre. Buena tarde. Eh, gusto de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 Si no integramos la conmovisión de los pueblos originarios, no vamos a hacer nada. ¿Saben por qué? Porque somos un pueblo descafeinado, un pueblo que no tenemos referentes. Estas, sobre todo el gobierno se ha, se ha preocupado en romper, quitar, robar nuestros referentes. A nuestros defensores y defensoras de derechos humanos los matan. Las mujeres las están asesinando. A los sacerdotes van 25, nada más en este gobierno de Peña Nieto. Los periodistas ni hablar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 Sí, buenas, tardes, buenas tardes padre Alejandro. Primero quiero expresarle mi reconocimiento, mi cariño a su trabajo y a su persona. Yo lo Con que eso quería lo sí, sí, no, pues, sí, sí. sí, este lo que quiero es, eh, si nos puede um, dar un poquito su opinión, hablando de pues todos estos agravios que se pues, han tenido por siglos contra los pueblos indígenas, o, por los pueblos originarios.